Bueno, y el futuro de la hostelería, ¿quién son si no los jóvenes? Y aquí están también, que se dan una cita y vamos a hablar con ellos, a ver qué le ha parecido este salón de la hostelería e innovación. Ellos ¿Eh? seguro que están muy puestos en todo. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Arón, Arón de aquí de Málaga. Que estás estudiando, ¿para qué te estás preparando? Eh, yo en 2017 estuve en la Escuela de Hostelería de la Fonda, desde ese año la verdad que he pisado todos los años en la feria de hostelería aquí de Málaga y a día de hoy pues trabajo en Gran Hotel Miramar. ¿Y ¿Qué tal se da? Porque dice que hay mucha demanda de profesionales. Yo, de banda de profesionales, pues sí que veo. Yo creo que, que sí que hay trabajo para todo el que de verdad pues, se forme y, y le ponga ganas a la hostelería malagueña. Bueno, vamos a hablar también con un sommelier que te llama Muy buena, Manuel. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta feria, este salón de hostelería? Pues la verdad que impresionante. Como todos los años, la verdad, yo al igual que él, soy también alumno de escuela de hostelería. ...en este caso de la cónsula... ...también de la familia, de la Fonda... ...y se encuentra en Churriana... ...la verdad que desde que salí de esa escuela... ...no he parado de pisar estas ferias... ...y me parece algo impresionante... ...está todo muy bien hecho la verdad. Bueno, pues vamos a hablar también contigo... ...porque te voy a pasar el micro... Vale, ...que eh? creo que a ti te gusta mucho esto de las entrevistas... Sí, la verdad que ...y nunca así he hecho que cuando una, te bueno. parte el trabajo de una cosa... ...pues que te vayas entrenando Entonces, sí. como otra, ¿no?... ¿Eh? Periodo, ¿eh? Usted, como el no, programa va, de, del, del novato... ...así que venga, <ríe> vamos, vamos a darte el micro... Mí, ...vale, pues nada... ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué lo, tal, primero, lo primero, me gustaría preguntarle a Manuel si él, claro, tiene bastante experiencia en esto de venir cada año a, a la feria de aquí de hostelería y turismo. Me gustaría preguntarle qué, qué consejo le daría a una persona que viene como primer año y cuál sería la ruta perfecta desde el punto de un sumilier que ya ha visitado varias veces eh, la feria de hostelería. Pues a ver, si has llegado desde el primer momento, yo la verdad que diría que vayas pasando por cada stand que hay. Hay bastantes bodegas. La verdad es que para mí es un lujo estar aquí y, y poder probar todos los vinos que hay. Todos los estantes dan pie a probar los vinos y la verdad que es un, agradec un agradecimiento completamente estupendo. Vale. Manuel, ¿eres de las personas que viene un día y, y ya está contento? ¿O eres la típica persona que ya aprovecha, viene los tres días y se harta de todo un poquito? Pues bueno, vine ayer y vengo hoy al igual que usted, señor Alon. <risa> vale. Ambos hemos venido aquí y la verdad que no podemos dejar de disfrutar esta experiencia. Muy la bien, verdad. muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. Creo que queda bastante claro. Disfrutamos de la hostelería malagueña, tanto en la feria como en su chiringuito y sus playas. Un saludito. Un saludo bueno, ¿eh? a Pichili. Ah, a Pichili, un abrazo. Muchas gracias. Prueba superada. Hecho ¿Cómo muy bien <risa> <risa>